Comenzamos en 3, 2, 1, 0. Gabriel Meoño Maraona, mejor conocido como Lonrod, nació con una voz bendecida por los dioses del Olimpo. En su canal puedes encontrar Tops y parodias de todo lo que se mueve Y respira sobre la faz de la tierra En la mayoría de sus videos lo oirás Decir su palabra favorita La cual es cancer. Es uno de los youtubers más originales y con menos censura En la plataforma de YouTube Se hizo conocido porque fue el narrador de Sumi Gaming en Español pero en 2015 tomó su propio camino Para crear su hermoso y sexy canal Ha hecho muchas actuaciones con su hermosa Voz y también lo puedes encontrar como Nightmare Foxy en la serie Finals Afraid High School, por fin ha llegado mi su voz es muy parecida al capitanazo en la serie animada La Casa de los Dibujos. Actualmente su canal tiene 2 millones de suscriptores y tiene una novia con una exquisita voz, la cual se hace llamar Dama G. ¿No es difícil encontrar una aguja en un pajar? Solo hay que quemar la paja. Nació en Costa Rica, pero actualmente reside en México. Ha hecho historias en un minuto de Pokémon, Dragon Ball, Minecraft, Star Wars, Call of Duty, Game of Thrones y mucho más. Si quieres más de un minuto o todo lo que sea solo deja tu opinión en la caja de comentarios y si te ha gustado el video dale like, suscríbete y un saludo para Saúl Hernández, Gacorion, Carlos Rodríguez, Italia Donuts y Gabriel Cabrera. Nos vemos en un próximo video. Bye.